No me lo jure que te lo creo Vamos ya, ¿qué es lo que dice? Es? El, sí. el Tengo mi merengue, es hay que yo me vuelvo loco Tengo mi merengue, es hay que yo me vuelvo loco Mi verdad? ¡Cambiaron ahora. Me lo dice el genio ¡Ey, me tiene aprender. Me lo well, dice el genio y me tocaron ahí el merengue que vio, si me tocaron ahí el merengue que vino verdad. El compin, franela. Yo con marina, ay que no quiero mujer. Yo con marina, ay que no quiero mujer, y el verdad. Mango <tose> de mi merengue, a que yo me vuelvo loco, de mi merengue, a que yo me vuelvo loco, de verdad.